Agarren tus armas, porque hoy nos vamos a la guerra. ¡Tenemos que estar preparados para la guerra! ¡Porque si no, moriremos! ¡Vamos a ver con el telescopio! ¡Tenemos una buena defensa para cuidar! ¡Esto no lo podemos desperdiciar en esta tonta isla de bebés malcriados! ¡Nunca van a derrotar mi imperio! ¡Porque yo soy un malcriado! Ah, ah, ah! Y pues, poco a poco, los malcriados fueron muriendo. Del bosque. descubrieron! ¡Llamen al francotirador! Listo, me tiro. Hola, soy el Franco Tirador y hoy me vine a deshacerme de unos malcriados, ¿verdad? Con mi pistola, con, con no sé qué para matarlos. Y pues ya, pues comienza la guerra ahorita. Ya tienen que estar listos para la guerra. Ya, vamos a ver, son muchos del ejército. Tu canica loca. ¿Ahora qué quieres? Pasé en el avión. ¡Listo! ¡Avioneta! ¡Listo! Fra ¡Francotirador! ¡Listo! Aquí y para derrotar a malcriado. Y no me digas, trajeron a la hamburguesa y al palo. ¡A Mariquitas salió, salí vivo Mariquitas Mariquitas venga tu abuela Hola ¡Oh, hipopótamo ¡Oh, No, aquí llega un orden Aquí listo para disparar Aquí y aquí Acá Ahí estando arma, apuntando Apuntando Ya, no fallé Apuntando. ¡Fuera! Ah. A ver si esto es de tu talla, Elip. Ya estamos acabando con esta guerra. ¡Soporten! ¡Oh, no! Niño. niño. ¡SON LOS ¡Joder! ASQUEROSOS! No, no ¡Nos ¡Joder! hacen ¡Joder! ¡Joder! a ¡Joder! canica! sono meses. ¡Wow! que qué bien, que hemos ganado la guerra, hay que irnos. ¿Por qué? Ay no, ya me tengo que ir, chao. ¡No quédate! Okay. Voy a quedar a matar a niños malcriados. ¡Jujú! Uh -huh. ¡Oh, y qué bien! Ahora tengo ojitos. ¡Qué bien, me voy! Bueno. ¡Ah, qué lindo día fue! ¡Derrotando a tantos malcriados! ¡Vámonos, jeje! Eh! papi, papi, eres el mejor! Sí, hijita. Soy el mejor. Tu mamá no habla a veces, pero... Pero quierela. A darle un abracito. ¡Qué bonito! mis amiguitos, que les atrapó ese pingüino, ah, ya, ya los rescataremos a tus hermanitos con toda tu familia, o oh, el pueblo, como lo quieras llamarlo, y yo me tengo que ir a, a hacer otras misiones con tu, con mi esposa, así de que, compórtate bien chiquitita. Pero volveré. ¡Ah, ah, ah! Voy a ir a contaminar. El, esto es un concepto para el final de la temporada 2. No es real. Cambiarán algunas cosas a la versión final. Chau.